es una compañía que no para de recibir buenas recomendaciones, que no para de elevar previsiones y que todo indica que va a cerrar un buen verano, la época del año en la que desarrolla el grueso de su negocio, ya lo habrán adivinado, nos estamos refiriendo a Fluidra, la compañía superó ayer nuevamente resistencias y dicen los expertos de bolsamanía que es el valor del IBEX que ahora mismo presenta mejor aspecto técnico, señalan que se podría ir en breve a por los 40 euros, la semana Pasada, Berenberg volvió a elevar el precio objetivo de Fluidra hasta los 42,50 euros y ayer Bank Inter ponía su precio objetivo en 42,70 euros, ambos con un consejo de compra. Tengan en cuenta que Fluidra cotiza actualmente a 37 euros. ¿Qué les gusta a los analistas? El buen modelo de negocio de la empresa, pero también las buenas perspectivas del sector. Ahí la tienen, Fluidra hace nada, no estaba ni siquiera dentro del IBEX y ya lo ha conquistado.